Un arrocito con chaupa, tiene que llevar cebollita. cebollita china, china. Un caldito de gallina enzimita, también. De cajón, claro, también. china. Es muy utilizado, ¿no? Pero eh, salió a la luz un conocido, Informe. ¿no? Uh -huh. Defensor de, de los consumidores, donde señalaba el peligro de estar consumiendo la gente, cebolla china que está contaminada. Uh -huh. ¿Qué está ocurriendo? El ex congresista también, ah, ¿no? recordaremos, Jaime Delgado, él lo que dijo es, aparecieron manchitas azules en la cebolla china y esto ha arrojado que está... Contaminada y definitivamente se desató la alerta. ¿Qué otros productos podrían estar en la misma situación? Vamos a hablar, partner, por supuesto, con el especialista, con laicía, porque aquí en ¿no? Al Día tenemos, como siempre, los especialistas que nos aclaran el tema. Vemos, muy buenos días, bienvenido a Carlos García, toxicólogo, ¿cierto? Especialista buenos en el días. tema. Tenemos la cebolla china que ya se dijo, estas manchitas azules, ¿cierto? Correcto, sí. Pero no es solamente el tema de la cebollita china, esto puede pasar lo que se ha estado, se ha estado describiendo en los medios uh -huh. con cualquier producto agrícola que requiere para su cuidado, para que llegue sin plagas, el uso de químicos uh -huh. para que lleguen en buen estado a nuestra mesa. Y en el caso de la cebollita china, eh, doctor García, eh, con estas manchitas azules en particular, ¿por qué viene eso? Lo que está sucediendo es que el, el uso inadecuado de algunos químicos cambia la coloración de algunas plantas y da ese color. En este caso, color moradito, uh -huh. color azulito, como lo han mencionado. Uh -huh. Sin embargo, el hecho de que no tenga color no significa que esa planta esté libre de químicos que uno haya podido usar de forma inadecuada uh -huh. en la etapa previa a la cosecha. Uh -huh. Entonces... No, no tiene ninguna supervisión, de la, de la chacra llega al mercado y del mercado llega a nuestra mesa. ¿Y, y dónde, dónde una como persona que está en su casa y que adquiere todos estos alimentos puede identificar? ¿no? Porque tenemos aquí, por ejemplo, la cebolla china. ¿Dónde tengo que revisar yo que aparecen usualmente estos colores que me llaman la atención? Eh, aparece integrado en la superficie, uh -huh. en esto que vamos a decir, podría ser el tallo. Uh -huh. ¿sí? A veces en la, en la base, ¿Sí? mire, mire, busquemos por aquí, miren... Sí, algunos cambios, uh -huh. y en plantas como, como esta en, o, para consumo, lechuga. la lechuga, lechuga por okay. ejemplo, hay que ver las hojas y, es, y en eso las amas de casa son expertas, más que uno, no en cuanto a ver eh, si hay algún cambio o un color diferente al que ...yo estoy acostumbrado a ver, verde, fresco, lo sano... Y, y por ejemplo, siguiendo el caso de que usted está mostrando de la lechuga... ...si ya la compramos, ¿cómo nos cuidamos nosotros para poder ya consumirlas, ingerirlas? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ejemplo? lo que está al alcance de nosotros es eh, lavarlas con agua... Uh -huh. ...esto va a tener un efecto de arrastre y va a sacar todo lo grande, el polvo... Eh, ...que pueda estar ahí en la superficie uh -huh. y poderlo retirar... ...o si tenemos una papa como esta... Con el, con el lavado con el agua vamos a sacar pues todo el polvo el, el, y otras impurezas que están integradas en la superficie, uh -huh. pero sin embargo, insisto, si la planta ya está en contacto con algún químico y este ya se integró, voy a usar uh -huh. esa palabra, al, al producto, uh -huh. pues así lo lave con un, dos litros de agua, pues va a seguir contaminada, eso no va a cambiar las cosas. Y por eso, no ¿cómo ah, ah. detecto eso? Porque lo que nos está diciendo es peligroso, ¿no? O sea, así esté ya contaminado, por más que lo lave, algunos lo sumergen en lejía, ¿no? No no va a dejar de estar contaminado. Entonces, ¿qué colores son, por ejemplo, comenzando por aquí? El tomate, que todos lo consumimos muchísimo, no solo en guisos, sino también con, en ensaladas. En ensaladas claro. ¿Qué colores son los que me deben alertar o qué tipo de manchas aparecen y uno decir, no, esto no lo puedo consumir? Bueno, ¿qué es, ¿qué es lo que está al alcance del la, el ama de casa o la persona que va al mercado uh -huh. una, un producto como este, que es de color rojo, que vea una tonalidad azul, una tonalidad verde? Uh -huh. Distinta. Distinta. Su color normal. Ahora, ¿qué es lo que no está al alcance del ama de casa, pero sí de las autoridades competentes? Que hagan evaluaciones al azar de productos que se expenden, llevarlo a lugares donde se analice si es que hay químicos que están por encima de lo permitido. Uh -huh. Porque el problema es ese que a veces se usa grandes cantidades o lo usan con muy poco periodo entre la administración del químico y la llegada a, a mi casa, a, uh -huh. a, a mi mesa. Entonces no ha llegado el tiempo para que se diluya, desaparezca o baje la concentración y yo lo coma. Doctor, y usted nos está explicando que, digamos, lavarlo con agua no es suficiente, pero si, por ejemplo, utilizamos vinagre, utilizamos lejía, ¿eso también puede servirnos o no? ¿Es un mito? En es? realidad, en parte es un mito y en parte podrá ayudar un poquito más a poder arrastrar lo que es arrastrable, a limpiar, uh -huh. pero cosas que ya se han vuelto a usar el término, integrado a la planta por un uso inadecuado del químico, no hay forma. No hay forma. Ahora, me gustaría a mí explicar cuáles son los problemas por consumir en forma periódica esto Perfecto. en otras ocasiones hemos venido acá para hablar intoxicaciones dramáticas, por ejemplo con el alcohol alterado, pero este es otro tipo de intoxicación uh -huh. intoxicación crónica ¿qué significa? Ah. que pequeñas cantidades de químicos se integran a la lechuga al tomate, uh -huh. a la papa uh -huh. y pasado muchos meses o años, ¿qué comienzan a aparecer? problemas diferentes, no dramáticos pero sí importantes por ejemplo, como, por ejemplo eh, cambios en los signos de masculinidad o feminidad el varón comienza a tener distribuciones diferentes en el vello y la dama también, uh -huh. problemas de fertilidad también. ¿por qué? ¿Es que no ¿quieren concebir o no pueden? Uh -huh. ¿qué pasó? o comienzan a hacer un recuento de sus células sanguíneas y comienzan a ver cambios uh -huh. como podremos deducir estos cambios no se dan por comer dos o tres veces esto, sino no por todo un hábito tiempo. por mucho tiempo. Claro. Entonces es mucho más complicado poderlo detectar. ¿Y problemas uh -huh. en el estómago también inmediatos podría, podría...? Sí, claro, dejar. eso es lo que ya llamamos la intoxicación aguda, ¿no? Eh, cuadros diarreicos, náuseas, malestar general, que uno días me va a pasar. Uh -huh. Pero el problema más serio, a mi opinión, sobre este tema de ahora... Es la intoxicación a largo plazo. Doctor, ¿y usted ha traído ahí algún elemento que es elegía? Eso? Por ejemplo, las ¿verdad? fresas, ¿no? Para Para tón, enseñe, ¿cómo, ¿Cómo las cómo lavamos? Bien. Uno tiene miedo siempre, ¿no? Al sí, bueno, de... Seguro varias armas de casa me van a resonar cómo lo estaré haciendo, pero siempre se, se sugiere, ¿no? <risa> a ver. Sacarle la, todas estas hojitas. ¿Ya? ¿No? Para poderlas limpiar. Lavarlo muy suave, porque las fresas son muy Delicante. frágiles, delicadas. Sí. ¿no? lavarlo con la llama de los dedos. Es agua. Solo agua. ¿Y aquí? Solo agua. Este es un poquito de lejía. Algunos ya. recomiendan echar una o dos gotas sobre un litro de agua. Uh -huh. y... ¿Lo recomienda usted? Como le digo, eh, para evitar ciertas bacterias puede ser útil. Ya. Pero uh -huh. estamos hablando ya de bacterias. Acá ahora estamos hablando, entiendo, más de químicos. Entonces, uh -huh. eso no va a desaparecer porque ya le eche dos o tres gotitas de lo que fuera. ¿Y se, uh -huh. y se le tiene que sacar las hojitas verdes primero antes de lavarla? Porque hay versiones a veces sí. distintas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que opina usted? Bueno, en mi pobre experiencia como amo de casa, ah. <risa> entiendo que sí, seguramente uh -huh. habrán otras personas que re recomendarán diferente, sí. pero lo que sí se debe hacer es recomendar el manipuleo muy suave, delicado con la yema de los dedos, uh -huh. yeah. lavarlo. Aquí, ¿no? A ver, para que aquí, de puedan demostrar ¿no? a la cámara, ¿cuánto tiempo tiene que estar sumergido no, en el agua? Unos segundos nada uh -huh. más, pero como digo, esto eliminará las impurezas que están sobre la superficie, más no, va a eliminar los químicos que pueden haberse utilizado y ya se integraron al al fruto y o la planta o la que, verdura. ¿no? Doctor, y en el caso que utilicemos, que utilicemos, por ejemplo, lejía o vinagre, ¿cuál sería la, la digamos, porción? La porción uh -huh. en comparación con el agua. Son una o dos gotas, como mencionaba, en un litro de agua. Uh -huh. Una o dos gotas en litro de agua, suficiente. ¿Sí? ¿Y el tiempo? Para al eliminar algunos algunos, eh, algunos algunas bacterias sobre todo, no porque en ese caso yo estoy buscando eh, una acción bactericida, o sea, buscar uh -huh. eliminar algunas bacterias. ¿Y en cuánto tiempo ya lo dejamos ahí reposar? Más que reposar, es el, el lavar unos ah, pocos, minutos, segundos a minutos, nada más, y Ajá. ya están aptas para, para el consumo. Es bueno eh, el tema de que muchas personas lo que hacen es eh, sumergirlas en agua hervida, caliente. ¿Eso es correcto? Claro, hay algunos gérmenes, por ejemplo, que no son sensibles al calor, que se van a morir, ¿no? Si es que lo, lo, uh -huh. lo someto a, a aguas un poco con temperatura elevada. Uh -huh. sí, uh -huh. y, sí, puede sí, tener un uh -huh. Sí, lo recomiendo. Pero y en el tema, volviendo al, al punto en general de la utilización de estos químicos o de los plaguicidas uh -huh. que usted estaba señalando, ¿cuál sería su recomendación puntual? La recomendación puntual por para los amas de casa es tener muy buen ojo en dónde compro mis productos y revisarlos. No, no porque me lo ven al tengo que aceptarlo tal como está Darle una revisión muy, muy rápida uh -huh. Darse cuenta si están frescos Tratar de detectar si tiene algún color raro Como ya hablamos de eso Algún olor tal vez diferente uh -huh. Y si pues al final ya llegó a mi mesa Lo estoy sirviendo, uh -huh. y detecto un sabor No Extra. deberíamos llegar a eso Un sabor extraño, pues dejarlo de consumir De inmediato El tema del lavado de la lechuga también tiene que ser bastante especial ¿no sí, sobre... ¿Cómo hacemos ahí? Se lava, hoja, se lava hoja por hoja, lo que pasa es uh -huh. que hay algunos productos como este que como están muy cerca al suelo Ajá. son fáciles de contaminar por muchas cosas, uh -huh. no solamente por químicos sino por tierra, algunos eh, pequeños eh, microorganismos, entonces eso sí requiere un, un lavado un poco mayor uh -huh. ¿no? y con eso puedo yo ponerlo ya apto para poder consumir. ¿Y ¿En de aquí caso, habría no? un ranking, digamos, eh, por llamarle alguna forma, de, de, de la fruta uh -huh. o la verdura digamos más complicado que pueda tener más, más carga de eso? Eh, sobre todo, los yo entiendo de que... ¿Uno dice nada? Fresa, por ejemplo. La la fresa fresa es, es bastante contaminada. Sí, sí las fresas ¿no? tan ricas, tan dulces, pero también muy sensibles de ser contaminadas. ¿no? Eh, hay mucha gente que describe cuadros digestivos cuando la fruta está, cuando la, la fresa está contaminada por algunos productos. Es, que es tan rica, ¿no? A los niños, por ejemplo, el jugo de fresa le encanta. Y tan ¿no? nutritiva además, tanta ah. vitamina C que tiene. Lo que le quería consultar yo, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, porque usted dice, sí, las... No, ahora todos hacen las labores en casa, hombre y mujer. Sí, Entonces, claro. eh, la consulta era, ¿cuánto tiempo se le tiene que colocar en, en el agua, la lechuga también para darle una higiene adecuada, para tenerla lista ya para consumirla tanto sea en ensalada, que es lo que más se utiliza. ¿no? Yo estoy seguro que con 30 segundos a un minuto de un buen lavado de uh -huh. este tipo de productos va a ser suficiente. 30 segundos eh. entonces. Perfecto, bien. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Ustedes? Importantes recomendaciones que ha compartido con todos los televidentes. bueno y a y hacerlo, pues, ¿no? A cumplir con esto. Claro, ¿no? E importante también lo que ha dicho Atención en Casa, porque si ustedes identifican algún color extraño, siempre hay que revisar, además, todos los productos que vamos adquiriendo. Verificar mucho el tema de la higiene también, porque definitivamente lo que se puede acumular al consumirlo con el tiempo, ya lo ha detallado el especialista, puede generar incluso hasta infer infertilidad, ¿no? no Entonces, ahí, no, ahí, ahí están los problemas que se pueden generar y es por ello que hemos tratado este tema tan importante en Al Día. no vamos inmediato a una pausa pequeñísima. No se muevan del programa. ¿Con qué regresamos, Lucho? Vamos a ver dónde está Lucho.